Y ya veis, estos, en el fin de los tiempos, son sellados. ¿Y de dónde son estos sellados? Dice de la tribu de los Cherokis, de la tribu de los Mandingas. No, no, es que esto es más importante. No, no, no, lo, no lo digo como un chiste, ¿eh? sino por la importancia que esto implica. Está hablando de que son sellados descendientes de quién del pueblo hebreo. Bien, de esto también trataremos en su momento si Dios quiere. Pero ya veis que todo tiene que ver con todo lo que estamos tratando. Y eso va a ser otro siguiente tema si Dios quiere. Pero sigue diciendo el texto. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar... De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y aquí sí que entrarían de los cheroquis, los mandingas, los que queráis, no importa de dónde se sea, los payos. cualquiera, porque estos formarán parte de esta gran multitud de salvados también, pero estos son otros, no están entre los 144.000, los 144.000 son de estirpe hebrea, hay una clara diferencia. Esto automáticamente a algunos ya los puede daros como pensamiento, si los 144.000 son los que van a estar vivos en el regreso de Cristo, ¿qué va a suceder? <coughs>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 Dicho todo lo que hemos presentado hasta aquí, ahora vais a ver algo que es un vídeo sobre la constelación de Orión. No es muy extenso, no sé si dura unos ocho minutos aproximadamente, nueve, pero da una descripción de qué consta o qué forma Orión con todo lo que tiene alrededor también de nebulosas. Y estad atentos a toda la explicación. ...porque lo que viene después nos no va a dejar indiferente. Este documental sobre la constelación de Orión. Orión es una de las constelaciones más fáciles de reconocer del firmamento... ...ya que aparte de ser sus estrellas brillantes y visibles... ...esta constelación es visible desde los dos hemisferios de la Tierra... ...y posee estrellas muy brillantes. Es seguramente la constelación más conocida y más querida del firmamento. Representa la figura de un cazador... En el cielo nocturno, se encuentra cerca de las constelaciones Eridanus, Canis Mayor, Canis Minor y Taurus. Su forma se asemeja a la de un reloj de arena coronado por dos estrellas superiores, Betelgeuse y Bellatrix, y sustentado por dos brillantes astros, Rigel y Saiph. En medio de este cuadrilátero, se encuentran otras tres estrellas brillantes separadas, aparentemente a una distancia equidistante. Sus nombres son, Almitar, Almilan y Mintaka. Estas estrellas, también son conocidas como las tres Marías, o los tres Reyes. Las estrellas más brillantes de Orión, son las siguientes. Alfa Orionis, más conocida como Betelgeuse, es una supergigante roja variable cuyo brillo varía entre magnitud 0,5 y 1,3. Resulta curioso que aunque Betelgeuse, tiene la denominación Alfa, la estrella Rigel aparece en la actualidad como más brillante. Beta Orinus, Rigel, con magnitud 0,12, es la estrella más brillante de la constelación. Es un sistema estelar triple cuya componente principal es una supergigante azul, muy luminosa. Gamma Bella Bellatrix, la tercera estrella más brillante de la constelación con magnitud 1,64 y es una estrella gigante azul a 240 años luz de distancia. El cinturón de Dion, la parte central de la constelación, está formada por tres estrellas. Alnitak, el nombre de esta estrella proviene, del árabe, y significa cinturón. Aunque inicialmente se pensaba, que se encontraba a unos 1500 años luz del sistema solar, la medida de su paralaje por el satélite Hiparcos, dio como resultado, una distancia de solo unos 800 años luz. Alnitak es un sistema estelar triple. Almilam, el nombre de esta estrella también procede, del árabe, y significa libro de perlas. Al Almilam es una supergigante azul de unas 40 masas solares, y extraordinariamente luminosa. Su luminosidad equivale a 375.000 veces, la luminosidad solar. En el futuro, se convertirá en una supergigante roja para luego explotar como supernova, y dejar una estrella de neutrones como remanente. Mintaka, su nombre también significa cinturón en árabe. En realidad, Mintaka es una estrella múltiple compleja, la componente principal, que llamamos Mintaka, tiene magnitud más 2,23 y es una estrella binaria. Cada una de ellas es 90.000 veces más luminosa que el Sol, siendo estrellas muy masivas, con una masa de 20 masas solares, cada una. Otros objetos estelares. La nebulosa Cabeza de Caballo, es una nube de gas fría y oscura, situada a unos 1.500 años luz de la Tierra, al sur del extremo izquierdo del cinturón de Orión. Forma parte del complejo de nubes moleculares de Orion y mide aproximadamente 3,5 años luz de ancho. Esta nebulosa oscura, es visible por contraste, ya que aparece por delante de la nebulosa de emisión 434. Por su forma, es la más familiar de las nebulosas de absorción. La nebulosa de la llama, requiere su nombre porque posee esta forma característica. Los átomos de hidrógeno de la nebulosa, son constantemente ionizados por la luz de la cercana alnita cuya intensa radiación ultravioleta, les hace perder sus electrones. Gran parte de la luminosidad de la nebulosa se produce cuando esos electrones, se recombinan con el hidrógeno ionizado, dando lugar a la emisión de luz rojiza. La nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42, M42 o NGC 1976, es una nebulosa difusa situada al sur del cinturón de Orión. Es una de las nebulosas más brillantes que existen, y puede ser observada a simple vista sobre el cielo nocturno. Está situada a unos 1270 años luz de la Tierra, y posee un diámetro aproximado de 24 años luz. Los textos más antiguos la denominan en cis, palabra latina que significa espada. Conocida más formalmente como el 2118, la nebulosa cabeza de bruja brilla sobre todo por la luz reflejada de la brillante estrella Rigel. El fino polvo de la nebulosa, refleja la luz. El color azul no solo es causado por el color azul de Rigel, sino por los granos de polvo, que reflejan la luz azul, más eficazmente que la roja. La nebulosa dista unos mil años luz. Finalmente disfrutemos de diferentes imágenes de esta constelación. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño viaje por mi constelación favorita, Orión. Muchas gracias. Bien, pues después de ver este interesantísimo vídeo sobre de qué está formado Orión y esas nebulosas que tiene también, que la componen, si os habéis dado cuenta, en una de ellas dice que es conocida como llama de fuego una vez más, miremos la correlación entre arriba y abajo cielo-tierra porque, ¿qué nos viene a la mente sobre textos bíblicos que hablen de esto? el primero aparece, o el primero que, que nos llamaría la atención quizás sería el que nos recuerda cuando Moisés es llamado por Dios, para recibir el comisionado de ir a rescatar a su pueblo y ¿Cómo se le aparece Dios para hablarle a él? Éxodo capítulo 3, versículo 2, nos dice, Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Mirad cómo, llama de fuego, así se apareció el ángel de Jehová, el que después... ...fue Jesús naciendo entre los hombres. Y es el que comisiona a Moisés... ...y se le aparece como llama de fuego. Confusión. Jesús es llama de fuego, ¿no? ¿Y quién más son llama de fuego? Los espíritus ministradores, los ángeles. Pero miremos además... ...cómo todo lo procedente del cielo sería llama de fuego... Y evidentemente Jesús procedía de allí, y evidentemente llama de fuego hacía relación directa a Jesús, por, como tal, ¿no? Pero miremos otros textos, Isaías capítulo 30, versículos del 27 al 30, nos dice He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos ¿Por qué dirá que viene de lejos? Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador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 todo por haberse apartado de la verdad.